Bueno, muchísimas gracias eh, Pablo. Para nosotros también es un placer seguir colaborando con ustedes y también agradecemos la generosidad de, de, de abrirnos el espacio en vacaciones. Es muy bonito además volver a estar eh, en la cátedra. Este año estuvimos hace, hace pocos meses eh, compartiendo sobre el proyecto que hicimos con Priscila Monge y Victoria Cabezas eh, el año pasado. Y el video está en YouTube, por si lo quieren ver, los que no vinieron. Eh, bueno, es, este año además es como dije la vez pasada, es muy especial porque Teórica cumple 20 años. Eh, en junio celebramos el 20 aniversario y hemos realizado una serie de actividades en el marco de, de, de esta celebración. Ahora mismo tenemos una muestra que se titula La inmedible dimensión del caos, la vida de Rolando Castellón y nosotros, que se puede ver en lado B. Y hace pocas semanas también inauguramos una muestra en México, en, en el MUAC de Ciudad de México, una colaboración, una coproducción -co y coorganización entre Teorética y el MUAC, eh, una exposición sobre Virginia Pérez Ratón que aborda su práctica artística, su trabajo curatorial y su trabajo administrativo y de gestión. Yo creo que es importante en términos de que el proyecto ha llevado un conjunto de artistas de Centroamérica que permiten también tener una imagen de las transformaciones en los años 90 en adelante. Y bueno, publicamos este libro que muy pronto va a estar disponible en Teorética. Trajimos muy pocos ejemplares que ya volaron, pero en agosto va a llegar un, un, una, un paquete bastante grande de, de libros. Y bueno, si están interesados, pueden ir a, a comprarlo a Teorética. Es un libro que tiene ensayos de sobre Virginia Pérez Ratón, de Pablo Henkerhoff, de Marikamen Ramírez. Hay un ensayo eh, de Lola Malavacío, que fuimos los curadores, y un texto de Virginia, además de un conjunto muy generoso de imágenes. Así que, eh, sin más, voy a pasar a presentar a, a Chus y Elvira, eh, que nos están acompañando esta semana como parte del programa de formación curatorial, que es una iniciativa de teorética. Eh, que intenta fortalecer eh, la, las múltiples iniciativas que han empezado a surgir en Centroamérica en torno a la formación curatorial, creemos que es realmente muy saludable que en varios países de la región estén generándose pequeños seminarios, talleres, iniciativas que están justamente poniendo sobre la mesa la importancia ¿no? de pensar el rol del curador como un a gente que está negociando con las representaciones que está mediando el tipo de discursos que se construyen de cara al espacio público y este programa que hemos eh, armado para esta semana tiene dos invitadas principales que son justamente el y Chus, y es un programa piloto que esperamos eh, bueno que estamos poniendo en marcha de manera experimental para poder aprender un poco del, del, del proceso y poder eh, concebir un programa un poquito más ambicioso en el corto plazo Así que bueno, sin más, eh, voy a presentar a Chus y Elvira, que la verdad es que es un placer, eh, son amigas muy queridas y muy admiradas y la verdad es que es un placer que puedan estar aquí con nosotros en Costa Rica, para las dos es la primera vez y… Como parte de esta visita, estamos también intentando pensar qué formas de colaboración podemos tener desde teorética con Showroom, que es la institución que dirige Elvira, y con eh, la, la academia, el Instituto de Arte que dirige Chus. Así que esperamos que eso también pueda generar reverberaciones a, a corto y mediano plazo. Así que, bueno, voy a presentar a Chus y Elvira. Primero presenta a Chus y luego Elvira. ¿Así? Muy breve. Chius Martínez tiene formación en filosofía e historia del arte, actualmente es directora del Instituto de Arte de la Fajo Schule Northwest Fights Academy of Art and Design en Basilea, Suiza. <laughs> Anteriormente fue curador en jefe del Museo del Barrio, Nueva York, y en documenta 13 fue jefa del departamento curatorial. Sus posiciones anteriores incluyen curador en jefe del Magua, Barcelona, del 2008 al 2011, eh, dirección del Frankfurter Kunstverein, de 2005 al 2008, y directora artística de Sala Recalde, Bilbao, del 2002 al 2005. Eh, para la 51 Vinal de Venecia, en el 2005, eh, curó el Pabellón Nacional de Chipre, en el 2008 se desempeñó como asesora curatorial para el Carnegie Internacional, y en 2010 para la Bienal de Sao Paulo. Así que ya está. <risa> Elvira Yanganios es directora de The Showroom en Londres, está afiliada al Departamento de Visual Cultures en Goldsmiths, Londres, y es miembro del Consejo de Fundación de Prada en Milán. Ha sido curadora senior de Creative Time, curadora de la octava edición de la Gothenburg International Biennial for Contemporary Art en el 2015, y colaboradora de arte internacional de la TATE en el 2011 y 2014. Previamente fue curadora del Centro Atlántico de Arte Moderno y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y directora artística de los um, um, cont uh, Picha de Lumumbashi en la República Democrática del Congo. Ha publicado y dado conferencias sobre arte africano y ha contribuido a revistas como NK, eh, NKA, Journal of Contemporary African Art y Atlántica. Obtuvo el grado de doctor en Historia del Arte y Estudios Visuales de la Universidad de Cornell en Nueva York y una maestría de Estudios Avanzados de Teoría y e Historia de la Arquitectura en la Politécnica de Cataluña en Barcelona. Así que ya está. <risa> Así que bueno, le voy a dar el paso a, a Chus, que va a hacer una presentación, luego Elvira, y yo creo que ahí creo que la idea es que podamos en realidad conversar y yo quisiera de hecho abrir el, la conversación de frente a, a todos para no perder mucho tiempo. Así que gracias a ambas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por no haber leído toda la página, que hubiera sido algo, vamos, insoportable. Yo he decidido hablar de algo que es muy sencillo de entender, que es la Escuela de Bellas Artes, que dijo la Universidad de Bellas Artes, e intentar explicar lo que es para, de algún modo, situar también el proyecto y de qué modo este tipo de proyecto se relaciona o no con una práctica no solamente discursiva, sino también um, curatorial. Um, aunque parezca obvio, um, la Universidad de Bellas Artes en Suiza es uh, radicalmente distinta de cualquier otra universidad de Bellas Artes, seguramente en la Europa Occidental. Si me preguntáis en qué radica esa diferencia, sería difícil de explicar, pero básicamente el rasgo fundamental de esa diferencia viene que la herencia de la Escuela de Bellas Artes en Suiza no tiene nada que ver con la herencia franco-alemana académica, es decir, la manera en cómo los suizos conciben la educación de bellas artes, la educación Um, en general de arte, no tiene nada que ver, nada, ni una raíz común, con la forma académica de entender la formación artística um, tal y como la concibieron básicamente um, en, la, en el Renacimiento en Italia, pero también más tarde en la Academia Francesa y Alemana. Um, ¿Qué significa esto? Significa que uh, para los suizos um, la formación de Bellas Artes entra dentro de, la, de las escuelas técnicas superiores, es decir, que es un oficio, es un oficio más. Pero sin embargo no es una escuela de artes aplicadas, es una escuela de Bellas Artes. Pero para ellos eso no entra en ningún tipo de contradicción, mientras que en Alemania y Francia estaríamos hablando de una universidad de Bellas Artes y los suizos hablan de una universidad técnica de Bellas Artes. Los suizos es el país que están más orgullosos um, de entender que la de cuando la gente estudia, cuando, cuando tienes la opción de entrar en la universidad, el 80% de la juventud decide no entrar en la universidad, es decir, es el país con el mínimo número de gente eh, estudiando en la universidad. Para un suizo, una universidad, no es lo mismo que para un alemán o para un francés o para un italiano para un español. La universidad es un lugar, es un reducto, que es básicamente académico, donde todas las clases que se imparten tienen un currículum específicamente académico-teórico, donde la mayoría de los oficios y de la mayoría de los, de los oficios técnicos que conocemos no entran. Es decir, que hay muy pocas cosas que se puedan estudiar en la universidad. Y el 80% de la juventud entra dentro del otro lugar, y ese otro lugar son las escuelas técnicas superiores. Las escuelas técnicas superiores son muy difíciles de describir, no hay, una, ningún, no hay ningún tipo de imaginación um, en muchos países para ellas. Por ejemplo, yo no conozco el caso de Costa Rica, pero conozco por ejemplo el caso de España. Cuando alguien quiere estudiar un oficio, um, lo que tiene es una formación modular de formación profesional que no es considerada una universidad, es considerada un oficio, es una escuela técnico profesional. Para los suizos es un estudio que puede llevar entre dos, seis, cinco años, dependiendo de los módulos y dependiendo del nivel, digamos, aspiracional que uno tenga. Es decir, los ingenieros, pero también los médicos, están en las escuelas técnicas superiores, no están en la universidad. Hay muy poca gente. Creo que Bellas Artes, cuatro estudios más, todo lo demás está con nosotros. Dentro de las escuelas técnicas superiores, la Universidad de Bellas Artes es el perro verde, es decir, que todos los sistemas de medición que se aplican históricamente a los medidores profesionales suizos no se pueden aplicar a Bellas Artes, con lo cual tiene un estatus um, distinto. Voy a intentar explicarlo. Um, por ejemplo, uh, el convenio sobre el cual últimamente me ha dado por intentar entender los sistemas contractuales que hacen que una circunstancia sea posible. ¿no? Um, por, por un lado están digamos, las condiciones filosóficas, las condiciones sociales, las condiciones culturales, las condiciones ideológicas y por otro lado están los sistemas contractuales, los pactos sociales y políticos y económicos que hacen posible una situación. Uh, por ejemplo, los sistemas curriculares en la academia normalmente son pactos ideológicos, son pactos políticos que deciden cuál es el currículum, qué deben estudiar los estudiantes. Mientras que, por ejemplo, los suizos uh, tienen un pacto técnico, es decir, uh, ellos han llegado a un pacto con todos los cantones intercantonal, uh, cada uno de los cantones es independiente, cada uno tiene un parlamento y todos esos parlamentos han llegado a un único pacto y ese pacto es cuánto debe costar la educación en, en dos sentidos uno las, cuánto deben costar las infraestructuras y el personal y cuánto debemos invertir en uh, los estudiantes por año um, esa inversión esa idea de inversión es el debate más grande que ocurre en todo el país y ocurre cada diez años se renueva cada diez años en lo que se llama el uh, protocolo de calidad en los protocolos de calidad cada uno de los cantones dis discute como si fuera una lotería cuánto se deben gastar en una persona en su educación y eso uh, se autorregula, es como un océano. Los cantones más rata, por así decirlo, los que, los que se quieren gastar menos dinero, 30.000 sobre la mesa. Eso es lo que nos queremos gastar en un, un estudiante por año, mientras que los más generosos, 50.000. Y a eso se llega a un debate que es muy complejo, hasta llegar a la regulación y en los estudiantes se suele gastar entre 45.000 y 50.000 dólares por año. Uh, eso es lo que la Universidad Pública Técnico Superior debe Invertir, eso es la inversión, eso es lo que va a fondo perdido, eso es lo que tú debes recibir. Um, luego están las infraestructuras que es lo que eh, el Estado tiene que poner para que eso funcione, y luego están las inversiones técnicas, es decir, lo que ellos creen que deben gastarse en todo el material que funciona. Esa idea contractual es una idea muy compleja de entender, muy sencilla, parece muy sencillo entender que la universidad solo funciona por un uh, sistema que es um, llegar a un acuerdo de cuánto dinero me voy a gastar en tu educación. Uh, una vez llegado a ese acuerdo digamos que en mi caso en Bellas Artes está en 47.000 dólares por año por persona, um, uh, sí, lo que se establece es un complejísimo sistema para controlar que efectivamente yo, nosotros, nos estamos gastando ese dinero en esa persona. Um, eso es muy complejo, pero lo que indica es que mientras en un sistema clásico académico lo que se regula es cuáles son los libros, cuáles son los contenidos, cuáles son los currículums uh, y cómo el Estado entra o no entra en la definición de ese currículum, en realidad a los suizos eso no les importa, para bien. Lo que les importa realmente es establecer el nivel de inversión en cada uno de los, um, en cada uno de los individuos que ha decidido entrar en ese lugar. Una vez se decide ese nivel de inversión, el sistema curricular queda... Um, totalmente y absolutamente en manos del equipo uh, que define esos estudios. Um, el éxito, por así decirlo, dependerá de que no haya drop-off, es decir, que nadie deje los estudios o que el menor número de gente deje esos estudios. Con lo cual, uh, la pregunta política, y la pregunta regulativa uh, para el director, en este caso yo, no es uh, qué enseña usted, sino um, permanecen, continúan están contentos, siguen, si eso es así, es decir, si los números funcionan a ese nivel, si os quedáis, si continuáis en la habitación, um, suponen que todo funciona. La definición de contenidos es totalmente libre, nadie la pregunta, me refiero, se pregunta una vez al año y el sistema de calidad va en función de cuál es el sistema, um, digamos, el nivel de um, entendimiento de los contenidos que tiene cada uno de los profesores que está en ese lugar, en función de los alumnos. Es un sistema humano complejísimo. Una vez al año hay una reunión con todos los profesores, es decir, una, una reunión individual con cada uno de los profesores y en esa reunión individual con cada uno de los profesores se regula y se determina cuál es el nivel de entendimiento que tiene esa persona de los contenidos, eh, el nivel de entendimiento que esa persona tiene de la institución en la que está trabajando Uh, y el nivel de entendimiento que tengo yo como director de esa persona trabajando y el nivel de satisfacción que tiene esa persona uh, no solamente con relación a los contenidos y la institución sino con relación al leadership, es decir, al director uh, de ese equipo. Um, eso que parece algo muy simple está dado en un formulario que básicamente uh, mide uh, esas conversaciones año por año y eso se archiva. Uh, y eso se llama la regulación de contenidos. Entonces, uno puede leer básicamente lo que se acordó hace 10 años, que se iba a estudiar, y lo que se acordó hace 5 años, lo que se acordó hace 3 años, lo que se acordó hace un año. Y esos acuerdos pueden cambiar radicalmente si todos los que estamos en esta habitación decidimos cambiarlos. Es decir, que cuando yo empecé hace 5 años, el campus no existía, porque la ciudad decidió um, acoger la propuesta nacional. Intercantonal de tener una universidad de Bellas Artes en lo que ellos consideran que es la ciudad más importante del arte contemporáneo en todos los cantones, que es Basilea. Es una ciudad súper pequeña, que no llega ni a 300.000 habitantes, en la que deciden situar la universidad de Bellas Artes, que no es para nada, no pertenece a la ciudad pertenece a todo el Estado, me y dentro de lo que es ese Estado, en realidad como el Estado no existe, es un sistema de acuerdos entre todos los cantones que deciden firmar ese acuerdo y situar esa universidad ahí, um, con lo cual cuando yo llego el edificio no está acabado y lo que me dan son las llaves, y yo pregunto, ¿Y uh, ¿qué hay que enseñar?, um, tu problema, um, ¿cuál, ¿cuál es mi equipo heredado?, una gran parte del equipo es heredado, Um, uh, puedo contratar a gente, por supuesto, si quieres contratar también tienes que echar, ¿se puede echar a gente? Uh, sí, pero es muy complicado porque tienes que demostrar de algún modo que no han cumplido las metas establecidas, hay que entrar en ese archivo, hay que ver que realmente las metas establecidas o que hay algún tipo de disfunción dentro de lo que tú quieres hacer y las capacidades que esta gente tiene. Con lo cual se entra dentro de un sistema complejísimo porque efectivamente no es, no es excesivamente difícil eh, echar a una persona, eh, pero lo ideal es entrar en ese sistema de regulación de contenidos con ese equipo, um, lo cual es muy, es muy complejo. Así que, por resumirlo, um, en una plantilla de 25 profesores, serían algo así como catedráticos, y luego hay otra plantilla de profesores adjuntos y profesores técnicos, en una situación más o menos como esta, um, a la pregunta de... Uh, ¿Cómo dais clases? La respuesta fue unánime, nosotros, nadie de nosotros da clases, nadie. En primer lugar no hay una sola clase individual en el sistema suizo, esto no es una academia, esto no es una universidad, con lo cual todas las clases son colectivas, con lo cual imaginaos mi escándalo al pensar uh, la posibilidad de que las clases no sean individuales, es decir, que la transferencia de conocimiento no sea bajo el impacto, aunque uno quiera crea en sistemas asamblearios y en sistemas colectivos, es difícil imaginar cómo se pueden transmitir currículums y formas de conocimiento que muchas de ellas están basados en la práctica pero también en los ejemplos visuales y en, y en um, parámetros casi canónicos de cómo enseñar de una forma colectiva, es decir, cómo se llega al consenso. Um, se llega al consenso porque siempre se llega al consenso, no hay menos de tres personas en una clase, nunca. Um, eso hace que se creen equipos y esos equipos son foros y en esos foros se consensúa lo que ya se había consensuado anteriormente como contenidos. Con lo cual, lo único que se puede dar son ejes, pero es difícil hablar exactamente de qué se va, cómo se van a determinar esos ejes. Así que... En el momento en el que yo llegué lo que tuve que hacer es pactar, como hacer un uh, debate de investidura presidencial como el que está pasando ahora en España, para intentar pactar con todos los fórums, es decir, con todas las fracciones, con todos los partidos y con ninguno de los individuos uh, de qué íbamos a hablar. Ante la pregunta de habéis hablado alguna vez a los alumnos de feminismo, la respuesta es jamás hemos oído hablar de ello. ¿Alguien ha hablado alguna vez de contenidos que tengan que ver con arte y naturaleza? No, jamás, nunca hemos hablado de ello. ¿Alguien ha hablado de background étnico o de raza? En este lugar, nunca. Es decir, vamos a hablar de esas tres cosas. Vamos a cambiar el currículum y a partir de ahora todo el currículum de la universidad o de la escuela, o del instituto, como lo llamamos, va a ser Gender, Nature and Race, um, con lo cual vamos a votarlo. Entonces la primera votación fue por unanimidad abstención, es decir, no podemos votar lo que no conocemos, con lo cual todos se abstuvieron y uh, el, la segunda ronda tiene que ver con esa ronda Uh, colectiva individual de realmente reeducar a esa plantilla y empezar a hacer lo que yo llamo un Tinder Team, que es intentar encontrar para cada uno un amiguito tipo Tinder que no tenga que pasar por tu jefe, es decir, yo, y que parezca que te has enamorado tú del feminismo, no yo que te lo impongo. Uh, tú te has enamorado de los océanos, yo jamás lo he nombrado, tú crees que hay que hablar de background y de... Eso fue, no se puede explicar. Segunda ronda, se vota por unanimidad, no hay ningún problema. Con lo cual se sale de la habitación con la idea de que ya tenemos esos ejes, hecho, uh, gender and race, y uh, tenemos los números. Es decir, la única cosa que tenemos que hacer es invertir ese dinero en que esas expectativas... Se cumplan y generar la idea de que en realidad estos no son contenidos a un nivel curricular uh, discursivo, sino que son contenidos a un nivel práctico. Es decir, que todo lo que hay que hacer es vertir eso que son ideas a un nivel práctico um, dentro de los estudios. Um, el segundo nivel es la Universidad Está Cerrada. Me refiero desde su fundación. Y hasta hace cinco años, y su refundación en otra ciudad, en Basilea, um, la universidad nunca había pensado que podría tener una dimensión pública. Um, ¿De qué manera puede tener la universidad una dimensión pública? Otro debate. Por unanimidad, abstención. Um, nunca habíamos pensado que la universidad debería estar abierta. Hay dos grandes obstáculos para que se abra. Uno, ese dinero, la inversión, um, es, un din es una inversión privada, es decir, es pública porque pertenece al Estado, pero es privada porque tiene que darse en un sistema en el que el alumnado no sienta ninguna presión pública sobre esos contenidos. De algún modo esa conversación debe permanecer privada, con lo cual la apertura pública de la universidad también implica la opinión pública sobre la universidad. Debe la opinión pública de algún, de algún modo um, afectar um, a la inversión privada sobre la calidad de la educación, puede afectar positivamente a la opinión pública sobre eh, la calidad de la educación um, y la mayoría, Uh, opinan en Suiza que eso es negativo, es decir, que todo el resto del mundo, en public program, en, en la apertura y en el aperturismo de la universidad hacia lo público, se puede perder un sistema de privacidad y de intimidad y de experimentación um, porque la mayoría en la opinión pública pueden tener una opinión digamos transversada o puede mm, proyectar malamente ideas de lo que debe ser la universidad que pueden afectar negativamente a la a, digamos, al pacto sobre el dinero, es decir, a los políticos. Uh, con lo cual, eso es una conversación para mí fascinante um, porque básicamente la ciudadanía, el concepto de ciudadanía, está basado en la transparencia y está basado en la representación. Um, pero la representación en la forma democrática suiza es, tiene una forma absolutamente distinta de la democracia representativa en el resto de países de la comunidad eco económica europea. Con lo cual el debate sobre cómo se debe abrir la universidad, cuándo uh, y para quién fue complejísimo. Um, ¿Debe la universidad um, actuar como un productor de arte contemporáneo? Um, esa respuesta también es compleja en una ciudad que es eminentemente de izquierdas, con un gobierno uh, liberal del Partido Ecologista, bueno, es una coalición, pero que tiene desde hace 47 años la mayor feria de arte, la más conocida del mundo, Art Basel. ¿Puede la universidad ser un productor de arte contemporáneo sin alterar de algún modo los esquemas de mercado que no debe tener? Es decir, ¿podemos no ser parte de ese mercado y producir cosas sin que nos salten al cuello y las quieran comprar o incorporar dentro de ese sistema? que es una grandísima pregunta, ¿qué debemos producir que sea relevante y tenga impacto y sea básicamente importante y sirva realmente como coproductor para otras instituciones dentro del sistema artístico sin que ocurra eso? Um, eso fue súper bonito, discutirlo con toda plantilla de profesores. Es decir, ¿qué debemos producir? ¿Qué tipo de arte debemos hacer para que eso no pase? Es decir, ¿podemos realmente ser... Uh, grandes socios y luego uh, cuál es el lugar que ocupa la, la educación, algo que a los suizos les preocupa menos porque básicamente no lo ven como parte del sistema académico, pero para todo digamos el sistema del uh, ADN académico-institucional del resto de la Europa Occidental y yo creo que también anglosajón, uh, siempre ha habido como un escalafón de ver que todo el sistema museístico e incluso de uh, Kunsthalle um, es superior al sistema de educación. Es decir, el sistema de educación siempre está por debajo. Aquellos que enseñan es porque están de algún modo frustrados como, art como artistas y aquellos que lo dirigen como yo es tal vez gente que no ha podido uh, realizarse como curador. Es decir, que aunque por un lado hablamos todo el tiempo del educational turn, de la importancia de la educación, en el fondo somos unos cínicos y lo que creemos es que la importancia de la educación está bien relegada a un cajón, a un backstage, pero no tenemos por qué sufrir a esos profesionales que son insufribles o por qué aguantar la práctica de esta gente que hasta que no demuestren dentro del otro sistema que están funcionando, en realidad no van a ser validados. Entonces, um, entrar dentro de ese debate y ver de qué modo um, el instituto podía ser un interlocutor válido, dentro de un sistema que está totalmente empobrecido, es decir el sistema público apenas puede hacer comisiones de arte contemporáneo porque no tiene dinero, es decir, puede entonces la Universidad de Bellas Artes, por así decirlo erigirse como coproductor la investigación que estamos obligados a hacer, digamos por el mandato público es una investigación que debe y cómo debe servir a la investigación y a los archivos y a las colecciones públicas de qué modo pueden integrarse esos artistas que están dando clases dentro del sistema expositivo uh, del resto de, de sistemas, es decir, hay que hacer ese sesgo, uh, cómo podemos romper ese tipo de sesgos, uh, cuál es el sistema uh, digamos, uh, dentro de, de, de, de cómo debemos trabajar para que eso ocurra y um, digamos que en los últimos cinco años me he dedicado básicamente a hacer eso. Tenemos dos grandes proyectos de investigación que son mínimos, pero para nosotros son grandes. Uno es uh, arte y naturaleza en función de un diálogo con biólogos, científicos marinos para hablar de los océanos. El océano es casi un, una premisa o una excusa. Uh, para hablar de una relación simbiótica y de un cambio y de una alteración de la división entre movimientos sociales y movimientos digamos, de uh, climate emergency, es decir, de esa división entre cultura y naturaleza, cómo superarla. Uh, el tratamiento de la naturaleza nos sirve como prebenda para hablar de que en realidad esa dificultad para entender la naturaleza como un uh, fenómeno que también es cultura, de algún modo, porque no tenemos ningún otro filtro que no sea cultural para acercarse a ella, y esa cultura que se establece con y para la naturaleza, es desde luego una cultura distinta, la cultura de la ilustración, nos sirve para hablar de cuestiones de género y cómo hablar de cuestiones de género cuando estamos hablando de naturaleza, tal vez decir océano significa decir género, entonces género ya no significa decir mujer, no significa decir um, la superación de lo binario sino ir más allá, uh, cómo hablar de naturaleza significa básicamente hablar um, de culturas originarias uh, y de formas distintas de entender lo étnico y la identidad, me refiero y cómo introducir todo ese tipo de uh, prácticas dentro de los lenguajes y traducir esos lenguajes en una inteligencia que sirva a la investigación y sirva a lo social desde programas que son públicos y expositivos y de producción. Tengo un PowerPoint que no he puesto, uh, pero lo voy a pasar porque es mono, es muy mono, algunos pasos son muy monos. Esta es mi página, es la página web porque todas las páginas web um, están basadas en un sistema de Wordpress y tienen ventanas, y estoy muy orgullosa porque lo ha hecho una de nuestras profesoras, Ter Huntinger, que es una genia, y esta genia me ha dado la razón y ha hecho que todas las ventanas y todo lo que hay en esta web es redondo, no hay una sola línea recta en toda la web. Y eso me hace mucha ilusión, parece una estupidez, pero hablar de fluidez y verlo todo con ventanas cuadradas y todas las fotos y todo lo enmarcado es cuadrado y no ver un solo cuadrado en una página web es amazing. Eso me hace mucha ilusión. Estos son nuestros brochures, esto es nuestro podcast y estos uh, son nuestros symposiums que hacemos cada año dos veces, que se llama Promise No Promises, sobre uh, las mujeres y el, y el liderazgo dentro del sistema del arte contemporáneo. Y nada, esto es lo que hacemos, más o menos. <risa> Quería pedirte tu... Uh, power, uh, tu, este, tu pendrive? Pablo? sí, okay. Ah, genial. Pues mira, voy a aquí. Hola, ¿qué tal? Igual me levanto porque estoy como que me queda un poco dormida. Igual me pongo aquí, que me resulta como más fácil hablar cuando estoy de pie. Y me muevo mucho. O sea que... eh, bueno, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por además hacerme coincidir con Chus, que hemos estado en varias eh, ciudades eh, en los mismos proyectos, pero nunca al mismo tiempo. Totalmente. Parece una... Totalmente. Totalmente ¿no? y, y bueno, para mí es un placer. Lo que voy a hacer es... Mmm, He pensado, había pensado traer una, una historia, pero para no detener más el, la carga de imágenes y demás, que era eh, en 2014 yo hice uh, el proyecto como curadora de la Bienal de Gotemburgo, que la titulé un, Una historia dentro de una historia, que no sé si hacía referencia a ese título con vuestra conferencia de hoy. ¿no? La idea de ese proyecto era plantear que nosotros como individuos o como comunidades teníamos la capacidad de intervenir en la historia, de utilizar la historia como si fuera un trabajo abierto que nos daba la posibilidad de intervenirla. Y entonces hacía una reflexión en el catálogo, que para mí era como un complemento, digamos, a lo que estamos haciendo en la exposición. O sea, de manera que yo trabajo, entiendo, uh, siempre lo he dicho, ¿no? Creo que, que un proyecto curatorial tiene que ver, para empezar, con una cuestión de urgencia, que esa urgencia puede ser una urgencia social, una urgencia política, uh, pero también puede ser una urgencia... Eh, nuestra, tuya, de cotidiana, ¿no? de que sientes tú al, al ser un curator, que tienes una necesidad de reflexionar sobre unos temas. ¿no? Y fue muy curioso porque creo que cuando recibí la invitación, tenía la impresión de que ellos querían que hiciera una exposición de una Bienal de Arte Africano o que invitase a un montón de artistas africanos que ocupásemos la ciudad de Gotemburgo con gente negra, con, con cosas de matemática negra, etcétera. ¿no? Y es, yo siempre hago las cosas que no, las que me piden no las hago. <ríe> Cuando decía el otro día a una gente en el, en, el, en el showroom, le digo, bueno, ustedes pueden venir, siempre nos pueden dar la opinión, decirnos que estamos haciendo mal y nosotros les escucharemos. A lo mejor lo cambiamos y a lo mejor no, pero les vamos a escuchar eso de entrada. ¿no? Entonces, eh, hay una cosa que hablando con Miguel también un poco pensando en el proyecto que vamos a, en el que vamos a estar en este taller de dos días, Pensaba en cómo la culaduría se convierte en un vehículo político para mí, ¿no? desde mi, desde mi historia personal, ¿no? de haber nacido como negra en el contexto de, de una España postcolonial que nunca se ha enfrentado a la realidad colonial eh, de, de su historia ¿no? y, que no la vi, y que la vive como historia, no la vive como presente, aunque en el caso de mis padres, por ejemplo, ellos llevaban desde los años, eh, no sé, 40 años allí, eh, cuando yo me, me pongo a reflexionar como, como estudiante y como, y como comisaria en cuáles son estos temas, ¿no? Pero por supuesto uno no se levanta, me imagino que a ustedes les pasa también, ¿no? Que no se levanta y se mira al espejo y dice, soy un sujeto poscolonial. <risa> Esto no sucede, pero esa es nuestra realidad, nosotros vivimos con eso, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, esa manera de confrontarse a, a la identidad propia y a cómo esa identidad no solamente es reflejada en los demás, sino también en las estructuras y en las instituciones que generan nuestra vida diaria, me llevó un poco a, a eso. ¿no? Y decía lo de... voy a estar saltando de una cosa a otra hasta que me pongan en, en la buena senda, pero me parece que es importante darles esta este especie de background. Decía lo de que no hago siempre lo que me piden, porque eso a veces te lleva a recorridos que uno no sospecha, porque en su momento, cuando estaba en Barcelona estudiando la carrera, estaba haciendo historia del arte, en realidad yo me metía a ser comisaria cuando lo que quería en realidad era escribir, yo siempre quería escribir, algún día escribiré, siempre digo que las exposiciones son maneras de escribir también, ¿no? pero eh, encontré en el arte y en las conversaciones con las artistas formas de espiar ¿no? los sentimientos, las necesidades, las urgencias que tenía que escribir, ¿no? Y además eh, conseguí algo que estaba mucho más cerca de, de, mi, de mi alma, ¿no? de mi espíritu, de lo que yo imaginaba que es la, la noción del ritual. ¿no? A mí me parecía, o sea yo como guineana que vivió, eh, que nació en España pero que vivió siempre la, no sé si os pasa también a vosotros, ¿no? que los padres vienen de otro sitio y entonces están con esa memoria de que todo lo de ese sitio sabía mejor, era mejor, olía mejor, etcétera. Y, uh, y vives un, una realidad que no es la que te, te presentan, pero siempre estuve muy interesada en una cosa de Guinea, que era como establecer un vínculo con la cultura para entender partes de mí que no tenían lugar o que no, podía, no veía reflejadas en la sociedad española. ¿no? De los años, yo nací en los años 70, pues 70, 80, 90. ¿no? Y algunos dirían que incluso ahora ¿no? esa, ese reflejo, esa pérdida o esa... O esa incapacidad que tiene eh, la academia española de reflexión y algunos eh, eh, expertos, ¿no? intelectuales de, de reflexionar sobre la realidad guineana y sobre cómo esa presencia crea un inicio de, de cultura, no cómo, cómo influye la españolidad. Esa. hay muchas, no, Estoy diciendo esto así, pero hay mucha investigación, ¿no? Quizás había menos cuando yo empecé de arte. ¿no? Ahora hay más gente trabajando eh, sobre el arte que se producía en Guinea, pero hay mucha menos de arte porque también ese arte había desaparecido en un momento dado. Todo esto para decir que cuando estudiaba la carrera, como os decía, una profesora me dijo, bueno, pues tú vas a trabajar con arte africano. Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Solo porque soy negra? Y entonces eso, eso creó en mí un, un, un, un efecto contrario, ¿no? Es decir, es cierto que ella me estaba diciendo que tenía que dedicarme a algo que era muy cercano a lo que yo ya estaba haciendo de una manera personal, pero intentar encontrar unos códigos en los que yo pudiera presentar esa realidad desde, una, desde mi propia perspectiva, ¿no? Más allá de las imposiciones sobre esas identidades o sobre la cultura de ese lugar que, me, que, que yo recibía, ¿no? Entonces... Eh, se, con eso se gestionan dos cosas, una que de repente entré a formar parte ya desde el primer año de carrera de un grupo de comisariados que se dedicaba a trabajar con artistas que traíamos a la universidad, porque en ese momento eh, estábamos nosotros con, con Teresa Camps, no sé si te suena, eh, Tere Camps, que era una mujer, bueno es eh, una mujer maravillosa, ya no da clases, pero sigue siendo una tipa fantástica, que había trabajado en los años 70, había creado un, un grupo de comisarios y de gente que reflexionaba uh, reading groups en la universidad en un lugar en el que todavía se estudiaba geografía e historia y arte estaba dentro de eso, la historia del arte, y además en, el, en la autónoma, en donde no se producía arte. Entonces nosotros si queríamos hacer algo dentro de la universidad teníamos que ir a buscar a los artistas de verdad. Entonces eso para mí fue muy importante y ha marcado mi carrera porque yo… Mm, estudié Historia del Arte, estudié todo lo que hace falta para sacar la antigua, la medieval, todas esas cosas que muchos de aquí reconocerán, pero estaba más interesada en el artista vivo, en el trabajar directamente con el contenido, con la temática, con, con, con, con las cosas que afectaban a esos artistas. Y para mí el marco y el contexto, que es otra de las cosas que es fundamental en el trabajo que hago ahora, en ese momento verá eh, Cataluña, era Barcelona, era la gente que estaba trabajando para conseguir el CSSB, la gente que estaba haciendo el Espai 22A, toda la zona esa de, del 22 arroba, que, es, que cambió radicalmente, en donde había estudios de artistas en donde trabajábamos, se inauguró el hangar, por, por ejemplo, ¿no? si os suenan todos esos lugares, ese era el momento, en el, que, el contexto en el que yo estudié. ¿no? Y, eh, de repente, para mí fue muy importante entender la ciudad como el, el, el elemento, ¿no? la condición de posibilidad para muchas de esas reflexiones y también el espacio en el que una serie de narrativas que no tenían lugar en otros lugares eh, salían a la luz, ¿no? a través del ejercicio sobre la ciudad, de la, de la apropiación del espacio de la ciudad que estos colectivos, que estos artistas hacían. ¿no? Ese momento para mí fue fundamental. Por otro lado, y, y todo esto, o sea, como os decía, todo esto uno se lleva, lo, lo lleva consigo cuando decides, por ejemplo, hacer un trabajo que quizás no es el trabajo del, de la exposición individual con el artista, sino es el trabajo que, que para mí al final ha sido el trabajo institucional, ¿no? porque todo eso me lleva a, a presentaros después lo que voy a hablaros del de, de the showroom. ¿no? Um, pero en ese momento, eh, son los, como os digo, en fin, mediados de los 90 eh, en Barcelona, también conozco artistas africanos que están planteándose las mismas cuestiones de la subjetividad negra, de la subjetividad africana, que yo me estoy planteando como individuo, que estoy intentando también trazar como individua, que estoy intentando trazar uh, de otra manera. ¿no? Entonces eso me da la posibilidad también de reflexionar más allá de la carrera de esas estructuras, ¿no? ¿Cómo, hablar de unas, cómo hablar de un nosotros, ¿no? que este, cuáles son los códigos que definen esa subjetividad, cuáles son los códigos que definen esa identidad cultural, ¿no? cuáles son los marcos en los que el, la gestión política de esa identidad se enmarca. Se, se ¿no? y, y para mí eso es muy importante porque define después también la manera en que me intereso eh, que, que inicialmente era un poco más, y, y esto tiene que ver con mi trabajo doctoral, ¿no? Que tiene que ver con, con la idea de observar cómo artistas y sobre todo colectivos artísticos han intentado generar eh, procesos institucionales en lugares en los que las estructuras no existían, ¿no? Eh, pues principalmente, como decía, en ciudades africanas, ¿no? me llevó a observar también la manera en que eso se hacía desde los años 50, 60, 70, no, no necesariamente porque estaba mirando esos casos de estudio, pero a entender formatos que daban la posibilidad de explorar lo que eh, en, un, en el contexto, digamos, eh, occidental sería la formalización de un museo y en el contexto africano esa es la campana que me toca ir ya. ¿no? <risa> De, en el contexto africano, por ejemplo, o en el contexto de algunas ciudades africanas, no voy a generalizar, sería la formulación del ritual como una institución, ¿no? de, del ejercicio de crear una, una convención alrededor de una serie de ideas, de formular lo que alguien quiere desarrollar en términos de un contenido, eh, eh, de una experiencia artística, en la que no solo además se habla de la experiencia artística, sino que se le pide... De manera como el ritual también hace, ¿no? al espectador que intervenga, que desarrolle, que forme parte activamente de esa, de esa gestión, que sea participante más que observador, ¿no? y, eh, y entonces se crea la institución, ¿no? esa, esa gestión de la, del ritual como, o, de la, o de la ritualidad digamos, como ejercicio fue muy importante también para, para mi trabajo. Entonces todo eso llega en un momento dado a, a Gotemburgo en forma de, eh, de intentar pensar que si decidimos que es verdad que la historia es un open work, como diría una, un, un trabajo abierto, ¿no? que diría Humberto Eco, en el que cada uno al final puede intervenir, en el que cada uno puede poner su, su, su, dar su opinión o gestionarlo o darle la forma que quiera, si decimos que es que podemos formular que la historia sería algo fluxo, ¿no? No, circular sin ningún eje de marcador, ¿no? que sea algo que, que podamos, que, que, que, sea, que sea fluido, si lo hacemos a, a nuestra propia ventaja, la mía, la tuya, la del grupo, ¿cómo puede, ¿cuál es el, cole, el sujeto colectivo de la historia? ¿Sabes? Y para mí esa es la cosa eh, crítica, ¿no? Una de las cosas que intentamos hacer explorar con los artistas en esa, en esa bienal cuál era el sujeto colectivo de la historia, ¿no? Porque si no la inventamos, ¿cómo vamos a hacer que sea partícipe para todos, no? Entonces, eh, una de las cosas que, que dije que tenía que suceder era que teníamos que, hacer, que escribir the history in the making, ¿no? O sea, tenía que ver como los procesos de, de creación de la historia y, bueno, ha hablado en otras ocasiones de Jean-Michel Troyot, que para mí fue muy importante, es un, es un escritor haitiano cuyo trabajo está hablando del poder, de, o sea, habla de historias silenciadas y habla del poder de la historia y habla de la capacidad que tenemos como individuos de transformar la historia, que, que también o de, de transformar la manera en que la historia se escribe, más, más que nada, ¿no? Demostraciones políticas son parte de ello, eh, ca cambios estructurales increíbles como los que tú cuentas de, de la escuela también. ¿no? O sea, son formatos que, que nos permiten eh, eh, tener una… Que, que lo que nosotros pensamos que es, que es una manera en la que la educación se debe de transmitir, en la que el conocimiento se debe de generar, sea, sea permeable. ¿no? Entonces en ese decidimos que eh, queríamos hacer un espacio en el que pudiéramos hacer esa historia se pudieran analizar los procesos en los que la historia se escribe y también pudiéramos hacer historia in the making, como os decía. Invitamos a Santiago Cirujeda, que es un arquitecto loco, no sé si ha estado por aquí seguramente, porque le encantan estas tierras, a, a producir una arquitectura. Santiago tiene un proyecto de arquitectura, o una metodología, digamos, que, que incorpora la técnica, ¿no? la TECNE es parte de la reflexión y el hacer la arquitectura, de hecho ya... Eh, contiene, digamos, la manera de pensar, de decidir, de reflexionar del colectivo. Cada una de las personas que está montando la estructura, los cimientos no quizás, pero parte de cómo el diseño final de ese edificio va a ser, eh, interviene de alguna manera en la definición que la arquitectura va por la que la arquitectura va a ser generada, ¿no? Para mí eso era muy importante porque definía que todo lo que nosotros estamos a, a, a hablando en términos de participación era ya evidente desde el hecho de crear el edificio. Y luego íbamos a hacer una programación que se la dejamos en, man la dejamos en manos de Lulú Cherinet, que iba a hablarnos de más del contexto, iba a crear una, una estructura también metodológica por la que nosotros nos íbamos a reunir en mesas de trabajo e íbamos a invitar a gente a que, a que discutiera temas como queer, eh, poscolonialismo, eh, medio ambiente, eh, eh, no sé, qué más, eh, eh, biopolitics, eh, body politics, no sé, muchísimas cosas, que tenían que ver con, con cosas que estaban afectando a la Suiza de ese momento, pero, Suecia de ese momento, pero también internacionalmente. E Invitábamos a gente que venía allí no solamente a hablar de su experiencia como experto, sino también a hablar de ellos mismos. Y la idea de que tú podías intervenir como experto, pero que, estabas tú, o sea, que no era solamente el, digamos, el vehículo de una reflexión académica, sino que también quién eras formaba parte de todo eso, fue muy importante para, para la gestión de eso también era, una, era una, un espacio de que tú te podías adueñar, lo llamamos la Casa de la Palabra, y la Casa de la... bueno, House of Words en inglés, pero hacía reflexión sobre la Casa de la Palabra uh, que yo había conocido de pequeña en, en Guinea también, que es un espacio vacío en el que la, como una especie de plaza común en la que la gente, en mi caso la gente en Doué de Guinea Ecuatorial se reunía para hablar de los problemas que preocupaban a la comunidad. Por supuesto esa, esa estructura que es muy tradicional tiene una jerarquía. Entonces lo que hicimos era como es esto es como diría los ingleses casa de la palabra meet. Uh, open mic. ¿no? Y entonces la posibilidad de también hacer como que esa, esa, ese formato tradicional fuese intervenido por algo que permitiese la improvisación más allá de escalas de, digamos, de, de, de jerarquía, um, hizo posible que nosotros en House of Word también ofreciéramos digamos, la institución al público. Así que tú podías, si querías, tener House of War para ti, organizar las conferencias que quisieras, podías entrar en House of War y simplemente estar allí y dormir. Um, todas las reuniones que hacíamos eran reuniones comunales, comíamos juntos, estábamos juntos, etcétera. Esto para decir que ese es el, ese es el, el gesto del, del, digamos, con respecto al contexto, pero también como el contexto de, de la necesidad de generar comunidades orgánicas con cada proyecto. Entonces me gustaría ahora enseñaros the showroom a uh, la web que a ver si yo creo que entro en Firefox y así ya está. Uh, esto es una gracias eh, the es una organización que, que tiene 35 años de vida en Londres que fue iniciada por artistas uh, y que funcionaba inicialmente como pop-up exhibitions um, y que iba a decir ya está. <risa> En la web es un desastre en comparación con la de. No, en serio. No, no, no. La, la web del The de Showroom es, es, además tienes que llamar The, porque no es showroom, es The Showroom. Sí, sí, no se... Sí. Pues sí, la web es un desastre, esto lo he heredado. Llevo allí 10 meses, ¿vale? Para que hagáis una idea. Pero es una organización que tiene 35 años de historia, que estaba inicialmente, o sea, empezó como Pop-Up Exhibitions, So, no, dot .org. Ah, dot .org, okay, vale, vale. Con razón no salió. <risa> que, que lleva eso, decía, 35 años, que empezó con artistas, que como Pop-up Exhibitions en Covent Garden, que luego David Thorpe, que es el también el fundador de Cheese and Hill, la llevó a al Green, si ahora está saliendo. Ah, y, que, y que además, uh, después de eso... Eh, los últimos 10 años ha estado en la sede en la que está ahora, que es Edgeware Road. Y Edgeware Road es un sitio que está al norte de Londres, muy cerca de Paddington. Eh, muy cerca además también de un mercado que es el de Church Street. Tenemos un vídeo fantástico, pero creo que va a tardar mucho para, y lo podéis ver vosotros cuando queráis. Este es el, el proyecto que tenemos ahora de Naveen Candosos. ¿Cómo se? Sí, tú lo puedes manejar, porque como yo soy de, de Mac, no sé, los PCs me esto es un poco, para que os veáis las situaciones es como una especie de, no, no sé si en alguna si pones otra, otra imagen puedes ver eh, la universidad la, digo la universidad el, el, la sede, ya estoy, ya empiezo ya mal de altura cansancio, tal nada, si te pones a vete allí y pones The Showroom en Google Images o sea, no, sal de ahí un momento sal de ahí un momento nada más ponte una, una, segunda, una segunda pantalla, no quiero que pierdas eso <risa> ¿Qué ha pasado? Sí, dices, así, te pones de Showroom London y saldrá alguna cosa. Solo una, mira, hará imágenes. Vale, eh, o sea, simplemente para deciros que. Una de las, de las cosas más fundamentales de este proyecto que a mí me ha, me ha fascinado siempre desde el principio es un programa que se llama, ahora, está, ahora aparecerá, que se llama eh, Communal Knowledge, ¿vale? El showroom como organización y sobre todo bajo la dirección de Emily Pezzi, que es la anterior directora, pusieron en jaque eh, las ideas alrededor de la educación, pero también ideas alrededor de la producción artística, ¿no? En el sentido de que de, determinaban que en el showroom se llevarían a cabo procesos de colaboración, criticalidad y de producción de arte y discurso um, en el que se incluiría la comunidad. Y la idea es que de las cuatro, o sea, nosotros hacemos cuatro proyectos, grandes proyectos al año y luego una serie de pequeñas comisiones que se desarrollarían algunas de las, las grandes producciones y las comisiones con organizaciones dentro del, del barrio. Como os decía, eh, esto este es un poco para que veáis cómo es The Showroom, es un sitio súper pequeño con una escala que te permite, yo no sé cuánto tiempo estoy hablando, dime, yo me enrollo con una persona, que te permite, eh, por ejemplo, eh, yo creo que con estos 35 años de historia, es una exposición, es, una, es un proyecto y una institución extremadamente bien respetada, por, por la comunidad, sobre todo la intelectual, y también parte de lo, del patronazgo, digamos, ¿no? Pero. Eh, todavía es, Y sobre todo también en el barrio. O sea, nosotros tenemos, es una. Eh, durante los últimos 10 años, por ejemplo, eh, Showroom ha, tra ha colaborado, pues desde con la casa senior que está delante de nuestra, con organizaciones que apoyan a emigrantes que llegan a, a la zona, con eh, la señora de que tiene la comida criol, con Project Alchemy que hace. Eh, que lleva, por ejemplo, a gente del barrio a diferentes instituciones de la ciudad, con muchos colectivos de jóvenes que intentan hacer desde fanzines hasta exposiciones, hasta conferencias y no tienen espacio en la ciudad donde hacerlo. Y esa, esa realidad, para mí, que, que le hace también muy transdisciplinada a la institución, ¿no? dentro del programa de communal knowledge, yo quiero que sea la que defina ¿no? la institución enteramente. Entonces, una de las cosas que le comentaba antes a Miguel también, que para mí es fundamental, moving forward, <risa> es que una... Que una de las cosas que me di cuenta cuando volví, eh, o sea, hice una, una serie de reuniones con la gente que había formado parte de esto y la idea pues, fue de reunirnos para hacer comidas o, o desayunos o tal, fue que en, en algunos casos, eh, muchas de las organizaciones que habían trabajado con el showroom habían trabajado una vez en esos 10 años o dos veces. O en otros casos, que a pesar de que todos durante una década habían trabajado con el showroom, no se conocían entre ellas. Entonces dije, bueno, dos cosas fundamentales tienen que cambiar aquí. Tenemos que hacer proyectos a largo plazo y lo segundo es que tenemos que hacer proyectos en los que ellos se unan y nosotros no tengamos necesariamente, o que el arte no sea lo único necesario para que ellos se unan. ¿no? Entonces eso era fundamental. La otra cosa es que eh, yo soy muy inquieta, un poco como Chus, un poco menos que Chus de todas maneras. No se puede ser tan inquieta como Chus pero me encanta producir proyectos, ¿no? me encanta trabajar con muchos artistas y pensé, ¡guau! Wow, cuatro producciones al año, <risa> no, es muy poco. Entonces pensé, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es que el showroom se convierta en una agencia, que sí si es verdad que tenemos una, una metodología para trabajar con, con la comunidad inminente y el, y el environment, ¿no? El immediate environment, como se diría esto, se me ha ido lo ahora. Bueno, como que trabajamos con el contexto inmediato, suena mejor. En contexto inmediato, con la comunidad, eh, trabajamos de una manera política, ¿no? eh, que era muy importante que fuésemos agencia también, ¿no? que tuviésemos la capacidad de trabajar con artistas, no solamente en, porque eso es muy neoliberal, presentamos un artista ahora y ya si te he visto no me acuerdo, pasas a formar parte de la historia de la institución y ya está. ¿no? Entonces, una de las cosas que estoy intentando hacer es, no, nosotros vamos a entrar en diálogo y si... Y de, esta es mi primera vez como directora de un espacio, no sé si me va a salir me preguntan en un par de años, pero la idea es que si hemos estado tenido conversaciones desde hace 20 años con gente del sector, pero también con intelectuales, con activistas, con eh, environmentalistas, con políticos, etcétera, que esas conversaciones sean parte de lo que nosotros tengamos ahora y que podamos trabajar con gente más de una vez en, en varias capacidades, ¿no? La idea de eso también es, es poner en valor una cosa que me parece fundamental y es el hecho de que poner en conocimiento el trabajo de un artista, darle un valor público, es fundamental y es lo, y es lo único fundamental, no es decir y un poco decir perder la jerarquía de que la exposición es la única manera o el único vehículo para hacer eso. Eso es mi cometido, si consigo hacer eso, si consigo que el mundo vea eso, que, que los artistas no tengan la ansiedad de que tiene que ser que tengan, porque, por ejemplo, ahora os pongo el proyecto de Navín, si no te importa, eh, que es un proyecto en el que estamos, Navín Candosos es una artista blanca, lo voy a decir así, eh, británica, que lleva mucho tiempo viviendo, es ella, esta chica que está aquí arrodillada, que lleva mucho tiempo viviendo los últimos cinco años en Atenas, Sí, puedes entrar un poco. No tenemos imágenes del… o sea, hay varias imágenes que han ido pasando que puedes ver, pero bueno, este proyecto en especial está mirando a, la, a, la, a una de las… porque por supuesto, como decía antes, tiene mucho contenido político, ¿no? El showroom tiene esta cosa de también de generar discurso, de generar diálogo, de generar conversación. Y entonces, eh, mis conversaciones con Navín, que es alguien que ya estaba planteado, o sea, como posible, ella fue muy dura, ¿no? Decir, bueno, yo estuve en conversaciones con Emily, nunca se habló de nada, y, pero me gustaría hacer un proyecto contigo. Entonces, bueno, nos sentamos a hablar, yo si has entrado en una conversación con la institución, um, estoy encantada de, de hacer el proyecto contigo, pero tenemos que hablar de cómo y porque Ella está trabajando sobre el, um, eh, el sobre Prevent, que es una, ¿cómo se dice? Policy, eso no me sabe es una política de prevención contra la radicalización en, en Inglaterra. Empezó en 2004 um, y la cuestión es que eh, ella lleva más de un año y medio investigando sobre esto, trabajando con gente de diferentes sectores, desde profesores en escuelas primarias, de profesores en escuelas en universidades, gente del, de la salud, no, del NHS, pero también investigadores que están en, en varios sectores de esto, porque de, a partir de un momento dado, creo que es en 2015, no, casi desde el principio, o sea, en 2015 hay una, una renovación de la, de la política, ¿no? pero en, desde el 2004 el gobierno in, en inglés, de una manera que no se hace creo que en ningún otro gobierno, eh, crea, no es una ley, es una política, ¿no? es decir, crea una, un marco ¿no? legal en el que eh, eh, universidades, escuelas primarias y secundarias y centros médicos de salud y cualquier tipo de doctor tienen que... Eh, nombrar o si ellos creen a alguien, ¿no? tienen que poner a alguien en una en una lista, digamos, si ellos consideran que esa persona puede estar expuesta a la radicalización. ¿no? Entonces Navín llevaba un año y medio eh, haciendo esta investigación y ella es una mujer blanca que está hablando de unos contenidos que eh, supuestamente, y digo supuestamente porque en el fondo ese escenario de, pre, de que es como una distopia, ¿no? de, la distopia de Philip Dick, Minority Report, ¿no? la idea de, de, de precriminalización ¿no? que está invadiendo la, la realidad eh, británica es una parte fundamental de la manera en que ella se acerca a esto, ¿no? pero como si te vas por ejemplo a, a los eventos ¿no? una de las cosas que, que hicimos eh, ayer, eh, ayer precisamente <risa> estábamos en, en una conversación con Navin, con um, la Baroness Jones, esto es, sí, tienes que irte a Was On ¿te vas a Was On? Sí eh, con esta, o sea, una de las cosas que dijimos es que el proyecto era como una plataforma y ella de hecho creó en el espacio, un espacio organiza, eh, organizacional. ¿no? Es como una organización, como si fuera la sede de una de estas de estas sedes sociales, de estas organizaciones en las que alguien iría a preguntar y a encontrar información. Y si subes un momento para que vean la, en las mesas que veías antes, está todo el archivo de estos, de, son cuatro mesas grandes, todo el archivo incluyendo... Eh, eh, todas las, las políticas de prevent están ahí incluidas para que tú puedas verlas, leerlas, fotocopiarlas te las puedes bajar, eh, si quieres puedes formar parte del grupo de Reading Group que hemos creado eh, Navin, hay que decir que todo el imaginario visual que tenéis ahí son todos los logos, porque una de las cosas que hizo el gobierno británico también fue no, es no, darle, eh, no darle forma visual a la, a la ley, a la, al marco legal simplemente le dijo a las autoridades, esta es la política, ustedes tienen que seguirla y simplemente invéntense la manera de cómo se lo hacen llegar a su constituency. ¿no? Uh, nadie, todo el mundo hizo... O sea, hay una, mi reflexión sobre eso es que si tú la haces a nivel nacional, defines una política racista, que es nacional. Si tú la haces a nivel regional, cada uno determina por el contexto, cómo tiene que verse esa, esa, cómo se tiene que hacer esa reflexión. Entonces todo lo que veis ahí son manipulaciones, versiones de varios eh, de los... ¿ya puedes subir un poco para que veamos lo otro? De varios de los... Eh, es como una especie de ella, es una, una artista que trabaja con geometría y con aniconismo. Ah. No, ya déjalo así si quieres, porque aquí veis tenéis un poco la idea de todos los, de todos los eventos que se han hecho alrededor de esto. Algunos, hay, hay muchos más. Pero quería mostraros en especial este, y con eso acabo, porque creo que ya estoy comiéndome mucho el tiempo, que, um, que básicamente muestra ¿no? la huella del Touch ID, ¿no? del... del um, del, del Mac, ¿no? de, de todos los apples y todas nuestra ¿no? de la manera en que nosotros tenemos de acceder a uno de los elementos que es, que es el cargador de nuestra privacidad en estos en estos momentos, que es nuestro teléfono móvil y que las muestran con un con un candado abierto, ¿no? que es como una especie de incitación a que realmente es, es tu privacidad puede estar a la disponibilidad de las autoridades. Eso fue un eh, salió publicado como si fuera uno de los eh, de las maneras en las que eh, advertising, uno de los anuncios que la policía, ¿no? Scotland Yard, la policía metropolitana de, de Londres, de, de, de, definía ¿no? cómo, cómo iban a, ellos a, a utilizar Prevent. Eh, por supuesto, creo un altercado increíble. Eh, de hecho, navin se reunió con Scotland Yard antes de, de empezar la exposición, etcétera y um, que es la exposición, como os decía, ha ido cambiando, ella ha ido añadiendo todas estas pinturas, eh, ha habido gente del público, de otras asociaciones que ha venido, ha pintado con ella, durante ocho semanas ella ha estado en el espacio haciendo eso, y al final esta imagen la, la quitaron de la de la, de la campaña. Hmm. En fin, todo esto para deciros que eh, todo eso que era como el, el mirarse al espejo, un poco las la canina, no casi, mirarse al espejo y decir soy un sujeto postcolonial, cuál es el contexto en el que desarrollaré mi práctica y en donde me desarrollo como persona, está también dentro de la manera en que miro a cómo la institución va a reflexionar sobre las diferentes comunidades que nos rodean, pero también las que constituimos. ¿no? Y entonces la idea es como de, de, de generar una serie de proyectos, de generar conversaciones con colegas de, del resto del mundo. Y nada, dejo aquí. Gracias. Solamente quería remarcar que me ha gustado mucho la manera en la cual han marcado las presentaciones y cómo han finalmente terminado haciendo una reflexión sobre las instituciones que actualmente lideran. Eh, y yo creo que es importante porque habitualmente uno cuando viene a escuchar a curadores, lo que espera escuchar son exposiciones, básicamente. ¿no? Creo que es la idea como muy habitual de lo que un curador te va a hablar, de una muestra. ¿no? Y justamente es importante pensar que en realidad el trabajo del curador tiene una cantidad de dimensiones que exceden, lo puramente exhibitivo, ¿no? y en realidad pensar lo exhibitivo termina siendo como un pequeño, un, una pequeña, un pequeño fragmento de un conjunto más amplio, y creo que ha sido importante también pensar cómo están reinventando ustedes el espacio en el cual están trabajando, o sea, cómo hay un trabajo de rediseño, de reingeniería intelectual, eh, administrativa en cierta, en cierta dimensión, como decía Chus legal, que tiene una cantidad de, de pequeños recovecos, ¿no? Que implica negociar con una serie de instancias, protocolos, aparatos. Eh, y en tu caso también, ¿no? Como aterrizar en la institución y justamente pensar qué estaba ocurriendo, ¿no? Pero el ejercicio mismo de reimaginar la institución teniendo muy presente de que, como tú decías, Elvira, es, se está produciendo un tipo de infraestructura ¿no? que va a tener efectos públicos. ¿no? Y eso es una conciencia muy clara, ¿no? ¿qué tipo de responsabilidad asumimos cuando trabajamos en determinados espacios y cómo podemos reinventar esos espacios? Creo que esa es realmente una labor esencial y creo que además si no nos atrevemos a reinventar los espacios en los cuales estamos trabajando y esos espacios además se hacen llamar espacios de arte o espacios de arte contemporáneo, realmente no estamos haciendo nada. Porque el arte o el arte contemporáneo justamente exige reimaginarlo todo, ¿no? Y yo creo que ahí hay como justamente eh, un, un desafío importante, ¿no? Eh, así que bueno, voy a abrir la conversación. Si hay preguntas o comentarios o consultas de pronto específicas sobre cosas que sean o críticas, insultos, dice Chus, bueno. Hola. Eh, gracias por las dos presentaciones, estaban geniales. Creo que, como decía Miguel, tal vez esperaba escuchar de exposiciones, pero fue más refrescante como escuchar de otras cosas. Eh, eh, mi pregunta iba más hacia tal vez como un balance, o vos hablabas, Elvira, de que pasaste por Historia del Arte y tuviste que pasar por toda esta parte académica para luego hacer este tipo de proyectos. ¿Cómo han sentido las dos, tal vez de un trasfondo académico, y que lo estoy preguntando aquí, que estamos en la U y todavía hay mucha gente en formación, ¿cómo balancean eso, digamos, tal vez esas pasiones investigativas o esas ganas de llevar a cabo investigación sobre temas específicos, con la producción a nivel burocrático, estatal, suizo, que son súper, como relojes, ¿no? O sea, como, ¿cómo balancean eso? ¿Cómo ven el rol, tal vez, de la producción dentro de la curaduría? ¿Qué peso tiene y cómo también hay que asumirlo, no sentir que uno está sacrificando, pero no sé si les ha pasado eso, como sentir que sacrifican algo por asumir un rol tal vez de producción más intensivo. <risa> ah, No, me parece una pregunta genial. Quería, o sea, había una cosa que habías dicho, recuérdame tu nombre, esa Pablo, eh, antes, que era como… Um, algo así, que, que creo que tiene que ver lo que, con lo que estás diciendo tú, no de la confrontación de saberes, no eh, que tiene que ver con, con eso, es decir, eh, cuando uno, yo te digo, yo llegué a la historia del arte de casualidad, en realidad, no uh, lo que pasa es que encontré un sujeto sobre el que escribir, y de hecho lo primero que hacía, nosotros hacíamos exposiciones en la universidad, en los espacios de la universidad, en, la, en las esquinas, en los jardines, porque no había salas de, no había artistas y no había salas de arte, Uh, entonces había como un reclamo que querías una, una necesidad estética de una, re, una necesidad de una reflexión estética que queríamos llevar allí. En ese momento, yo creo que nunca he querido ser estudiante ni académica ni nada, lo que pasa que sientes que es como de, oh, tengo que hacer lo que me piden para poder hacer lo que quiera. Y entonces como estás constantemente, y siempre digo, fui una mala alumna, pero ustedes no hagan lo que yo digo. porque luego lo digo en contexto de universidad y todo el mundo es como... No, porque al final las carreras valen, estamos en un mundo en el que las carreras valen algo, y hace falta eso. Pero sí que es cierto que sí he, sí he visto, um, eh, es, ten, hace falta la universidad para que uno la pueda contestar. ¿Sabes? Para crear una contranarrativa tienes que tener una narrativa. Y la universidad, la academia, la formación, una determinada formación, si, te, si tú consigues pasar por ella, verle los ejes, ¿no? las grietas, y intervenir esas grietas, para mí es fundamental. ¿no? Entonces sí que es cierto que, que en esos aspectos eh, sí he sentido, o sea, yo no he sentido nunca una libertad como la que siento ahora, que es una libertad mediada porque todavía tengo que conseguir dinero para el showroom, tengo que hablar con Patreons, tengo que sentarme con millonarios, <risa> de entretenerlos, tú sabes, es, las, tengo, las tengo que hacer, pero eso es una realidad que tengo que, que, tengo que seguir, o sea, sería estúpido de pensar que no tienes que, que pasar por eso para poder obtener lo que quieres. Siempre hay algo que... Siempre tienes que pagar con algo. <risa> no con tu alma, nunca te vendas el alma. <risa> pero siempre tienes que pagar con algo. Cuando, yo hice televisión hace mucho tiempo, ¿no? Y después de dos o tres programas estaba siempre agotada. Y le dije a la productora, entiendo que la gente lo que quiere es... Me quiere a mí, pero yo no me quiero dar. O sea, hay una parte de mí que yo no quiero entregar. Y entonces ella dice, bueno, pues actúa de ti misma, vale, entonces, no, es que es, fue uno de los, me, esa mujer me dio dos, yo nunca se lo he agradecido lo suficiente creo, pero me dio dos consejos en su momento, una productora de televisión, ¿eh? me dijo eso, actúa de ti misma, que me sirvió en el programa, porque entonces te inventas un personaje de ti y haces eso, tú sigues siendo tú, lo que pasa es que tú eres una tú que entiende las circunstancias en las que tienes que hacer el performance y performance, ¿no? Y luego la otra fue que me que, que, que tuviese una especialidad. entonces fue cuando dije, ah, ahora entiendo por qué mi profesora me dijo que estudiase arte africano. ¿Sabes? Porque de esa manera tú también determinas un modo de ver el mundo que no va a ser el único, porque siempre eh, no, nos creemos que todas esas cosas nos limitan. Es simplemente el principio, yo de, sigo haciendo cosas, o sea, uno va y viene a un montón de cosas. Yo después de hacer la reflexión, ahora hacemos los REF en, en, en the UK, ¿no? Haces el REF que, que te permite hacer como esta reflexión para ver cuáles son el impacto que has tenido fuera de la academia y me doy cuenta que, que he estado haciendo las dos cosas, dos cosas durante 20 años, las mismas dos cosas. Activar historias que estaban, eh, o sea, que no se habían, no me salen las palabras hoy, overlooked olvidadas, ¿sí? que no se habían tenido en consideración tanto historias como protagonistas de esas historias y la otra, ¿no? a través por ejemplo un montón de artistas africanos, un montón de el arte africano en sí como estructura, como narrativa, etc. Y la otra es como de mirar a, a, la, a la intervención del ciudadano en el espacio de gestión de la ciudadanía ¿no? desde muchos aspectos y este proyecto por ejemplo da eso. Solo para decirte, para responder a tu pregunta, ¿no? Que es verdad, que, que, que sí es cierto que uno tiene que estar como driblando, como en el básquet, ¿no? Eh, botando ahí, ahí, para, para conseguir lo que quieres asentando el contexto en el que esa, ese deseo se produce, ¿sabes? Y, y saber y, y entender que aunque tú hagas... Siempre tienes que tener buenos amigos que te recuerden quién eres. Porque después de cuatro semanas con los millonarios empieza a tener como sensaciones de entitlement. <risa> Entonces, tienes que volver a, al sitio de, de la humildad. Todo para decirte que tú puedes ser un estudiante, que sientes que a lo mejor no puedes pasar la carrera, que no sé qué. Termina, porque eso te va a ayudar. Y luego, no, tú no sabes lo que. de todas las cosas que el tipo pesado de medieval que. No sé, para qué me sirve si yo es lo que quiero trabajar con mi Pepido Fulanito que hace en performance contemporánea. No sabes. Terminas. Eso tiene un, tiene un lugar social también, un lugar económico, no digamos, un lugar político. Y luego tú haces lo que quieres. Tú puedes hacer lo que quieres dentro de eso también. Pero también puedes decir, como los, algunos estudiantes que tú decías, o la gente en, en, en Suiza, como tú decías antes, que deciden no ir a la universidad. Hay otras formas, ¿no? De nuevo, ¿no? Confrontarnos con otros saberes que están... O van a otras universidades, ¿no? confrontar con otros saberes. El mío es intentar que desvirtuar al máximo el canon occidental... Y traer otras prácticas y otras epistemologías al, al mundo del arte. Hay cosas que yo no puedo hacer si no estoy vinculada a Goldsmith. Yo sigo vinculada a Goldsmith aunque esté dirigiendo. Porque quiero seguir metida en la, académica para, en la academia para poder transformar la academia. A lo mejor no quiero estar tanto tiempo en la academia porque me considero más curator que académica. Pero, pero tienes que estar ahí un poco, ¿sabes? En fin. No, yo seré más corta. Um, bueno... Para mí lo que era fundamental es que dentro de lo que es el, el mundo del arte siempre se habla casi sistémicamente como si entendiesen el sistema y dentro de la academia siempre se habla de los movimientos sociales como si los entendieran pero en realidad de lo que no se habla es de todo lo que no existe dentro de esos discursos y de, dentro de lo que no hay dentro de esos formatos. Entonces entrar de algún modo dentro de lo que os explicaba con el instituto um, significa entender realmente uh, una totalidad que incluye formatos que no son formatos simplemente coreográficos o formatos formales o formatos que implican una conectividad, sino que implican también una contractualidad. Entonces, incluir la contractualidad y la legalidad dentro de los discursos es fundamental para poder um, entender lo que excluye también eh, el discurso sobre los movimientos sociales y entender la criticalidad, porque claro, es difícil hablar de igualdad si no se sabe exactamente cuál es la base legislativa sobre la que es posible. Es muy difícil hablar de los distintos formatos que vamos a utilizar si en realidad solo estamos hablando de si va a ser um, uh, Talking Heads, Mesa Redonda o si vamos a hacer una maratón, o si realmente lo que queremos estar estableciendo es uh, otros formatos realmente de transmisión y cuáles son, es decir, los experimentos que hay que llevar a cabo y cuáles son los marcos legales y, uh, que los hace posibles. Entonces, desde ese punto de vista, igual que Elvira, coincido en que tomo mi trabajo siempre como si fuera una investigación sobre una posibilidad, me meto en esto, porque en realidad yo lo que quería hacer después de hacer muchas exposiciones y haber estado trabajando en la Documenta 13 con carolyn Christoph, casi de cocomisaria, lo más importante para mí era ver hasta qué punto no voy a ser una especie de loro que vuelvo a repetir los lugares comunes de la curaduría sin haberme metido y arremangado en un lugar que en realidad tiene poco que ver a nivel público, con las exposiciones y muchísimo que ver, porque ¿cómo no va a tener que ver el lugar donde se forman los artistas y la producción? ¿Cómo es posible pensarlo así? Es decir, ¿por qué lo ignoramos? ¿Por qué lo pensamos de un modo distinto? ¿Por qué creemos que en realidad solo son artistas cuando acaban? ¿Acaban dónde? ¿Empiezan dónde? Um, cuál es el terreno realmente que distingue el hecho de que haya un 60% de mujeres y realmente haya incluso a veces un 70% y sin embargo eso no se traduce ni en los um, uh, organigramas ni en las exposiciones. Es decir, eso realmente depende de los movimientos sociales, los movimientos sociales que se enseñan en las universidades. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que lo hemos aprendido y luego no lo... No lo practicamos con el cuerpo, no lo practicamos con, con lo que realmente sentimos, porque nos sentimos. Uh, ¿Dónde está esa empatía? ¿Dónde, ¿Dónde se crea? Se crea en el aula y desaparece luego. Uh, me refiero todo el malo es el mercado. Es imposible pensar que el mal viene del mercado solo o que ese mal no se establece realmente en ese tipo de lugares. Con lo cual entiendo que el trabajo siempre hay que llevarlo con pasión. Y que meterte en esto significa realmente no solo querer cambiarlo, sino realmente querer comprenderlo, de modo que en la comprensión se produzca una especie de muerte por asfixia. Es decir, no que cambies a la institución, sino que la quieras tanto que le pase algo, porque la estás queriendo mucho. Y eso es lo que yo siento en estos momentos, que es que lo quiero mucho. Tengo una pregunta para Chus que estaba pensando antes también, en relación a esto justo que has dicho ahora, ¿no? que pensaba, cuando tú formalizas la institución ahora, ¿qué, qué, qué herencia quieres que deje? O sea, eh, todavía vas a tener, o sea, el futuro, no quiero decir que sea post-Chus, pero me refiero… ¿Cómo? Porque una de las cosas, ¿no? los problemas del nuevo institucionalismo es la, cu la cuestión de cómo el, el, el curador estelar se queda allí como la cosa. ¿no? Y vosotros hoy, por ejemplo, teórica o lo que queremos hacer en el showroom, un poco lo que contabas tú, aunque eh, es cierto que tú has definido un poco la, el instituto. La vale. De, decía, porque es la cosa de trabajar en común y, y, y salir de la idea de que el curador cuando se va la institución como que tiene que reinventarse de nuevo, que también creo que se tiene que reinventar. ¿no? Quiero decir Lo bueno para mí del showroom es que lo suficientemente vaga, para que, o sea, tiene una historia que es vaga en el sentido que es amplia, que me permite gestionar y reinventarla, pero también que tiene una idiosincrasia que puedo seguir, ¿sabes? Entonces, hay partes de, de muchas cosas que me hubiera gustado que se quedaran en la institución y se fueron con la gente que las puso en pie, pero otras que están ahí. Entonces, me planteaba, ¿cómo lo ves tú eso? Um, Cuando yo me vaya, no va a quedar nada, no va a quedar absolutamente nada, pero no porque sea una comisaria estrella, que no lo soy, ni nada de esto, ni que tenga que ver, solo por un solo factor, que lo tengo muy claro desde hace muchos años, soy una mujer, no quedar nada, no quedar nada de eso, porque soy una tía, si fuera un tío, quedaría una memoria de que un hombre llevó eso, tampoco queda nada, pero queda la memoria del hombre, cuando se va la mujer, no queda nada, ni eso queda. Y that's it, igual teorética, Virginia ha tenido esa suerte, se le ha creado un monumento, pero esa esperanza de que quede, aunque tú fomentes eh, todos los pensamientos estructurales, yo soy una persona básicamente ferroviaria, creo vías, pongo trenes, estaciones, cambio luces, o sea, en realidad debería quedar, porque no hay nada que sea abstracto en todo esto, y sin embargo no quedar nada. Y la esperanza de que quede... Eh, pues la puedo tener porque es gratis y está libre de impuestos. Pero uh, realmente la responsabilidad es compartida, no depende de mí. Entonces depende del receptor. Entonces, yo no puedo medir lo que el receptor quiera quedarse. Es imposible, es muy difícil. Entonces, um, yo me acuerdo cuando trabajaba en el MACBA, no podías, no podías pasear por los pasillos sin que la gente hablase de algo que el anterior director, que Manolo Borja, hoy director del Reina Sofía, uh, implantó en los medios. Él una vez en una rueda de prensa dijo que lo más distintivo del MACBA es el modelo mapa. Y eso... Se quedó pegado, como si fuera una lapa, a la cabeza y a la epigenética de todo el sistema mediático español mediocre, pero absolutamente efectivo y franquista, que realmente repetía que lo específico del magba es el modelo magba Entonces, yo solo puedo aspirar, porque mido también un metro cincuenta y tres como él, también aut autoritaria franquista, que con esa esperanza que el modelo chus, pero, pero aparte de esa abstracción, supongo que poco más. Bueno, a ver, vamos a tomar como dos o tres preguntas, eh, porque tampoco queda tanto tiempo, así que cogemos las tres preguntas y ya responden. Preparado con ella y voy para hacia adelante. Gracias. Eh, um, tengo una pregunta para ambas, si quisiera tal vez que se abordara desde sus Perspectivas. Eh, ambas de alguna manera hablaron de comunidad. Eh, en, conozco el trabajo de Showroom, entonces sé que es un trabajo que se posiciona desde esa comunidad del barrio. Y en, en, en el caso de Chus, pues es la comunidad estudiantil, ¿no? Y también la comunidad de, de Basilea, que me imagino que de alguna forma participa en la universidad. Pero mi pregunta es: ¿cómo es que hace una institución que se está generando eh, de nuevo, o cómo hace una institución en sí que participa en un lugar específico para activar o para participar de una comunidad que ya existe, verdad, porque sería mentira pensarlo al revés, que la comunidad existe por el lugar, entonces ¿cómo hace una institución, en el caso de los, las instituciones de ambas, para participar de una comunidad ya existente y formalizarla de alguna forma como un espacio para la comunidad? Sí, sí. digo que estaba diciendo que tenía una manera breve de porque es una es una muy muy muy es pregunta de examen, es pregunta de, examen ¿no? de de oposición exacto decir. no como dirían los ingleses overtime no pero creo la, para mí la respuesta breve es creando, creando condiciones de, de, de confianza Tú tienes que ganarte su confianza. Yo, cuando ahora llego de nuevo, o sea, yo corro el riesgo de que, esa, o sea, que, la, que la gente vea como algo bueno, pues llega una nueva directora, ya no nos van a hacer ni caso. ¿no? Es decir, tú tienes que, re, que regenerar los votos, como los, con los maridos. ¿no? Decir, <risa> Lo siento que hago esta, estos, todas estas metáforas muy simples, pero es como. Es muy importante, la es, es fundamental, que... fundamental. <risa> Yo te digo, una vez cuando, yo le, cuando me quejé al mi line manager, cuando ya me iba a ir de la Tate, que me estaban haciendo un contrato, le dije, es que ustedes son como un mal marido. Tú me dices que me quieres, pero luego no pones la lavadora, no frigas los platos. Sabes, la gente está con los grandes gestos. No, eso es muy, es muy importante. Hay una cuestión del gran gesto, y muchas de esas instituciones son sobre el gran gesto. El showroom... Y yo creo que lo que tú estás haciendo también es el gesto cotidiano, es lo de todos los días, es lo de vente a tomar un café. Nosotros tenemos una librería que está abierta al público, que la gente puede ir allí, ir cuando quiera. A veces los señores de 80 años que viven enfrente vienen y hacen yoga en nuestro espacio. Nosotros le pedimos las sillas cuando no tenemos sillas suficientes para hacer las conferencias. Hay otras cosas mucho más complejas que hacemos que tienen que ver con cómo se desarrollan proyectos de social engagement o proyectos que van a persiguen ¿no? la justicia social, pero, pero es una cuestión de crear espacios de confianza. Es la, la, la, lo más breve que decir. Brevemente. Um, lo primero que hice es eh, eliminar la, la, la noción de estudiantil, porque la comunidad estudiantil pero como el mundo está totalmente profesionalizado o embobado con la idea de profesionalización, lo mejor era que todo el mundo fuera artista. Como la comunidad era artística, pues entonces se creaba lo que realmente se está desprogramando, que es la idea de que hay una renacionalización del mundo. Como esa renacionalización del mundo es un hecho, es interesante apelar a una comunidad como la artística que siempre ha tenido como un, una, una especie de, de raíz internacional por excelencia. Entonces, ver cómo en realidad no puede ser local en un lugar como, como Suiza, por lo que explicaba esta mañana en parte es el hecho que no existe Estado Nacional como tal y apelar al local sería apelar a pura nada. Entonces, um, lo que me di cuenta con un ejemplo muy sencillo, es ver que, por ejemplo, los programas públicos que son internacionales y que generamos no son a partir de las 6 y las 7 de la tarde, porque en realidad mi público no es la sociedad civil como tal, sino los artistas, y la mayoría de artistas tienen ese tiempo, es decir, de repente el auditorio estaba lleno de artistas, algunos estudiantes y muchos otros amigos de esos artistas que estudian y muchos otros que ya habían dejado de estudiar y que sentían que estando sentados a las 10 con los otros, eh, estaban volviendo otra vez a su familia y que con lo cual se generaba una organicidad dentro de esa colectividad que era lo que generaba la comunidad. La comunidad como tal ni existía, pero la organicidad la crea. Es decir, el hecho de que existe una lógica orgánica de relación hace que, que se cree una especie de sentido de la posibilidad y de, y de que tiene, de que tiene un, una relevancia uh, para ti. Y eso es algo tácito, eso es un contrato que se crea uh, de una forma inmediata y que no hay que renovarlo todo el rato como los americanos. Es decir, no, no hace falta levantarse, sabes no es Alcohólicos Anónimos, no tienes que levantarse y decir, sí, soy artista, yo estoy aquí en este auditorio porque realmente soy artista, no hace falta. Todo el mundo lo sabe, quiénes somos. Entonces, el... La, la legitimación es automática y eso hace que mañana también vuelvas, porque estás bien. Y eso básicamente es lo que, lo que crea un comportamiento distinto. Y, y el comportamiento es lo más importante, más que aquello que digas. Gracias. Eh, pues eh, que me sentí bastante identificado con algo que dijo Miguel y con algo que dijo Elvira y es eh, en principio cuando hablan de curaduría uno piensa en exposiciones, no pero el arte en este momento responde a otras lógicas y a otras necesidades que tenemos y si el arte contemporáneo en este momento nos brinda la posibilidad de cuestionar, de provocar, eh, de tener otras visiones del mundo, ¿por qué no hacerlo? Y esto viene directo a lo que dice Elvira sobre los espacios, que cuando ella empieza en una universidad pues hay que buscar jardines, hay que buscar otros sitios y que en este momento en The Showroom eh, llegan otros públicos también a hacer suyo el espacio y es que si el arte está respondiendo ahorita a otras necesidades, ya no nos podemos subordinar al espacio blanco, del cubo blanco que ejerce cierta autoridad sobre los individuos. Evidentemente necesitamos otros espacios e incluso la calle es un territorio político que debe ser nuestro y que desde ahí se puede ejercer también el arte, eso, gracias. <risa> ¿Alguien más? Pues listo, las palabras institucionales de muchas gracias y tomémonos un vino. Sí.